siéntese siéntese alabando al Señor en este ambiente especial hay un ambiente especial algún día el reino de los cielos se va a establecer para siempre en la tierra todo esto pasará y el Señor vendrá con su iglesia a gobernar, a reinar Esperamos ese glorioso día Escrito está Escrito está A veces las mentes racionalistas Son el nido más infernal para que Satanás Comience a crear dudas Y Satanás siempre con sus extraños pensamientos Tiene un hambre voraz para destruir la mente de los hombres Pero tenemos una palabra, tenemos un testimonio Tenemos una roca, tenemos una verdad En la cual nos apoyamos Y es en el escrito, está en la Biblia Toda la Biblia y la única Biblia en nuestra vida la Biblia es infalible es decir la Biblia no se equivoca la Biblia no se equivoca la Biblia es la espada del espíritu en los conflictos espirituales la Biblia es lo que desbarata las artimañas del infierno la Biblia es la que le pone la armadura a usted de parte de Dios para que pueda resistir el gran enemigo de nuestras almas y escrito está fue el arma que usó Jesucristo en Allí cuando se enfrentó a Satanás En el desierto Fue el arma escogida por Cristo Él tenía muchas opciones de armas Con las cuales combatir a Satanás Pero tomó una La, la espada del Espíritu Tomó el escrito está. Nuestro Señor pudo haber vencido a Satanás Con una fuerza angelical Solo tenía que haberle pedido a su padre que hubiera enviado inmediatamente 12 legiones de ángeles, 70 mil ángeles. Pero el enemigo no había incluso podido soportar la embestida de ni del arcángel Miguel. Pero el Señor Jesucristo iba a darnos una lección de cómo yo puedo vencer al enemigo, de cómo yo puedo aplastar a Satanás. Con la espada profética más segura Esta palabra te va a dar la victoria Ay, quien está aquí hoy conmigo Esta palabra te va a dar la victoria Esta palabra te va a dar la victoria Esta palabra Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué se me hizo Ecuador? Ah, estoy en Colombia, ¿verdad? ¿verdad? ¿O que se me hizo Colombia hace 15 días? Tenía otro ambiente aquí Dije que la palabra te va a dar la victoria. Eh, vamos, vamos por aquí, a ver, yo reviso. yo revisando la iglesia. A ver, dije que la palabra nos da la victoria. Vamos con estos dos aquí, a ver. Estos dos aquí. Dije que la palabra nos da la victoria. Y allá, vamos con estos dos aquí al final. Dije que la palabra nos da la victoria. Y se me olvidaba que estaba en Medellín La iglesia nunca invocó otra fuerza La iglesia nunca puede usar las armas carnales en la batalla La iglesia va a confiar en la omnipotencia De la palabra profética más segura ¿Sabía usted que la palabra tiene poder? Un hermano, ¿sabía usted que la palabra tiene poder? Dos hermanos, ¿sabía usted que la palabra tiene poder? Tres hermanos, ¿sabía usted que la palabra tiene poder? Poder, poder, poder, poder, poder, ¿sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que su nombre sea la gloria. Jesucristo no va, usar, no va a usar su poder o su deidad para combatir al enemigo. Él simplemente dijo: Escrito está, es decir, en la Biblia, y comenzó a citarle pasajes de Deuteronomio allí y varios pasajes de los salmos a Satanás comenzó a, a cantárselos a nombrarle la palabra, usted dice si el Señor me mandara tres mil ángeles. No, usted necesita usar solo la palabra de Dios. Y el diablo va a tener 15. Usted va a usar el escrito. Está, usted va a usar al señor aleluya, Jehová es mi luz y mi salvación. De quién temeré, usted le va a decir al diablo: escrito: está, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Usted le dirá al enemigo Escrito está el que Habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de los impotentes, Y los demonios tendrán que irse Usted duda de la palabra de Dios Yo sí no, yo creo que la palabra Sigue teniendo poder, yo creo que la palabra Sigue teniendo vida Aleluya Aleluya Alguien alaba a Jesús Alguien alaba al Señor aquí hoy Alguien alaba a Dios el reino espiritual se, se establece o se sostiene En base a la palabra Si Cristo solamente usa su brillantez Dios, el diablo ¡ah! Pero Cristo Los demonios estuvieran todavía congelados Pero Jesús no mostró su brillantez Le iba a dar una cátedra con Biblia al diablo Y le iba a demostrar a la iglesia del mundo que cuando usted sabe usar la palabra, no hay batalla que usted pueda perder. ¿Quién dijo a mí, Cuando usted sabe usar la palabra, no hay batalla que usted pueda perder. Porque toda batalla se va a ganar. No es simplemente abrirle el Salmo 91, es decirle al diablo escrito, está. Escúcheme bien, escúchame bien. Ningún demonio, ninguna guerra. Infernal. Ninguna arma forjada podrá prevalecer contra el escrito. Está. Cuán maravilloso es para nosotros creer que no tenemos que inventar sino aceptar. Que no tenemos que inventar sino aceptar. Tenemos que vivir? Le voy a explicar algo para que me entienda una teología. Hace miles de, a, algunos, sí, centurias de años, los pueblos... Idólatras Iban a Israel Y observaban el templo Y observaban que el templo No tenía ídolos Llegaban los sirios y veían que no había ídolos Que no habían Elementos de yeso ni de barro para adorar Y los egipcios decían Este templo tan extraño No hay ídolos No hay nada aquí No existe nada de eso Y entonces los israelitas Y ahí salió ese salmo que dice Nuestro Dios los ídolos de ustedes son de yeso, de plata, de oro. Tienen ojos, más no ven. Tienen oídos, más no oyen. Tienen bocas, más no. Pueden comer. Tienen manos y no pueden palpar. Los hijos de ustedes son muertos. Y ellos decían, nosotros no necesitamos esos ídolos. Nuestro Dios está en el cielo. Nuestro Dios gobierna desde el cielo. Es el nuestro Dios, Hacedor de maravilla Y entonces se necesitó algo, oír. El pueblo de Dios necesitaba era oír, porque como no estaban viendo imágenes, ¿qué necesitaban? Necesitaban qué, oír. Usted no, usted no ve imágenes aquí. ¿Qué necesita usted? Oír qué, oír qué, oír qué, oír qué. ¿Oír qué? ¿Oír qué? ¿Oír qué? ¿Oír qué? Exacto Entonces la teología judía Ahora se basaba en el oír Y por el oír iba a venir ¿Qué? La fe La fe viene por el oír ¿El oír de qué? ¿El oír de qué? De la palabra de Dios ¿Me está entendiendo? Y entonces al escuchar Al oír por fe Venieron lo siguiente que era Obediencia Obediencia Entonces No veo No creo por vista Sino que creo por fe no creo lo que veo, sino lo que no veo, aleluya, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, bendito es el Señor, estamos convencidos que el que creó ese cielo azul, es el mismo que tiene el control de tu vida, es el mismo que tiene el control de tu casa, es el mismo que tiene el control de mi vida, es el mismo que te va a llevar adelante, es el mismo que te va a levantar, es el mismo, ay, ay, ay, alguien puede alabar al Señor, alguien puede alabar al Señor, por eso Jesucristo no le sacó un matacho al diablo para espantarlo. le dijo escrito está la palabra escúchala bien demonio escúchala bien porque te voy a martillar con la palabra te voy a aplastar con la palabra te voy a acabar con la palabra por eso lo Pablo dijo esto es una espada esto va destruyendo al enemigo usted suelta palabra el diablo le dice no, no crea y usted dice sí creo, creo porque sin fe es imposible agradar a Dios no crea y usted dice escrito está creo, creo porque sin fe es imposible agradar a Dios el diablo dice Retroceda, corra Y usted le dice, no diablo, escrito está Los que retroceden, no verán a Dios Los cobardes no verán a Dios Aleluya, prosigo al blanco Y escrito está, prosigo al blanco Escrito está, prosigo a la meta Escrito está, y el diablo Tendrá que soltarte El diablo tendrá que huir El diablo tendrá ay si alguien entendiera la potencia De la palabra de hoy A ah, pastor Estamos viviendo situaciones económicas difíciles en casa Estamos viviendo Levanto la olla y solamente y en todas por ahí brincando Aleluya Usted le va a decir al diablo, diablo mentiroso ¿Estás viendo estas ollas? La Biblia dice, no he visto justo <risa> Escrito está, no he visto qué No he visto qué No he visto qué no visto qué, no visto qué, no visto qué. Justo desamparado, ni su descendencia que me es pan. Escrito está ciertamente la misericordia y el bien. Lo bueno, lo bueno, lo bueno. Escrito está. Lo bueno me va a seguir todos los días. Escrito está, escrito está. Lo bueno me sigue, me sigue. Ay, ¿quién puede creerlo? ¿Quién puede creerlo? ¿Quién puede creerlo? a la gente hasta los pájaros al lado, ¿no? la gente es feliz a escuchar creyéndole los argumentos al diablo el diablo tiene una cartilla y le dice escrito está te voy a matar te voy a destruir te voy a acabar los hijos Amén. <risa> Escrito está El diablo tiene su libro Su libro oscuro Escrito está Escrito está Pero hay que decirle al diablo Ah, está escrito Ah, sí, la Biblia también te reflejó Cuando dijo El diablo es una homicida el diablo vino para matar Para robar Para destruir Pero también lo Biblia dice que Cristo vino Para dar vida Para dar vida al que está muerto Para sacar de las prisiones Al que está en oscuridad Para alimentar Al que está Aleluya Hambriento Para darle de, de comer al, al, al, O de beber al sediento Para darle luz al que está ciego Para eso vino Cristo Para eso vino Cristo Escrito está Satanás Escrito está Escrito está Escrito está y la Biblia todo lo que diga el diablo dice amén. Llega el pícaro allá con, el, con, con, con la información del diablo. Mira, esto está muy duro. Amén. ¿Y quién lo dijo? No, la gente, el diablo ensejece a la gente para que diga todo va mal. Todo va mal. Esto está muy duro. Esto está muy duro. Para usted está duro. Para usted está mal. Para mí que creo en la palabra. Los cielos están abiertos. Ay, ay, ¿para quién más? Los cielos están abiertos. Los cielos se van a abrir sobre este pueblo. Los cielos se van a abrir sobre usted. Los cielos se van a abrir sobre el que crea la palabra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay escrito está, escrito está. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué significa yo clamar y que el Señor me responda? Que los cielos están cerrados, ¿sí? Antes está muy mal ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Clama a mí Y yo te responderé Que los cielos están ¿qué? ¿Están qué? Entonces escrito está Los cielos están abiertos ¿Vas a cubrir al dormir? abierto, grítale a alguien, grítale a alguien, dígale a alguien, los cielos están abiertos. Aleluya. Este mundo está muy duro. Escrito está, yo soy la sal de la tierra. No me entiende, no me entendieron lo que dije. Hablé o qué? Este mundo está muy duro. El Cristo está. Yo soy la sal de esta tierra. Este mundo está muy insípido. Este mundo está como triste. Yo soy la sal. Yo he venido a dar sabor. Cristo puso a la iglesia para darle sabor a la tierra. Donde se para un cristiano. Tiene que haber sabor. Tiene que haber. Dios, donde hay un hijo de Dios, hay sabor de Dios Ay, ay, ay, ay. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Gloria? Y habían enseñado desde niño, desde pequeñito desde Tene que un incircunciso no podía derrotar a los pueblos de Israel y en la palabra en el decálogo, mejor en la Biblia, en el, en el Pentateuco se había escrito en las 660 y tantas enseñanzas rabínicas estaba establecido que un incircunciso no podía vencer un hijo de Dios y lo que la vida está diciendo cuando enfrenta a Corea, eh, escrito está: que único del diablo no gana mi batalla. Ay, ay, ay, ay. Escrito está: que único de Satanás no me gana en batalla. ¿Dónde están los guerreros? Oh, hay cobardes aquí hoy, hay cobardes aquí hoy. ¿Dónde están los guerreros? Escrito está: no me ganas en batalla, Satanás. Ah, yo quisiera un rugir de guerra en esta hora. Vine sordo de Ecuador, vine sordo. Escrito está, demonio no me gana la batalla. Demonio no me gana la batallas. Algunos viven bajo el escrito está de Satanás. Mira cómo está la casa. Te estoy destruyendo je, je, je, y te sacan las muelas. ¿verdad? Y la gente le cree, amén, amén, amén, amén. Yo no sé qué vamos a hacer, mira, esto está muy duro, amén. Te pereza esta vida, que desánimo, ay, si sí, yo también me siento como desalentada. Que desaliento yo también y el diablo le saque el librito, miren. Escrito está, te voy a desalentar Escrito está, vas a tener que arder conmigo en el infierno Amén, dicen muchos Amén, amén, porque escrito está, el diablo lo dijo Si hay algo que le duele al diablo Es que usted tiene algo que no tiene el diablo Y usted tiene salvación, ¿dónde está la mente? victoria, digan quiero victoria a ver ustedes digan quiero victoria ustedes hasta acá griten quiero victoria están listos para gritar ustedes quiero victoria todos vamos a gritar, a ver los hermanos que trajeron esa gente de los bloques vaya ayudar a esa gente por Dios vaya ayuden los directores tienen que ir a enseñar, qué estoy haciendo yo aquí los directores les toca ir a enseñar a esa gente para que se involucren en la victoria también vamos metiendo ya, porque yo vine arrasando por la victoria de Cristo yo vine por la victoria de Cristo ¿dónde están los que tienen la victoria de Cristo? ¿dónde están los que tienen la victoria de Cristo? Miren. wow, wow, wow, wow. Ah, ah, haga así, haga sí. Ah, me huele a victoria igual como a muerto. Ah. Victoria, Voy a victoria! con dios te digo demonios que has atado esa vida que a mí me huele a victoria sobre ella porque cristo compró esa vida con la sangre de Jesús ha sido redimida y me huele a victoria hoy victoria demonios acampen contra mí Aunque contra mí se levante guerra Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en la salvación que viene de arriba Let me Mentiroso y cañador. ¿Qué quiere decir eso? Gana de caña, de mentira. Te dice, te estás derrotado cuando la Biblia todas las veces dice soy el Dios de la victoria. Entonces, estás acabado cuando la Biblia todo el tiempo dice yo te levantaré. Cuando estés destruido, cuando el diablo dice solamente está derribado, pero no está destruido porque te voy a levantar, te voy a levantar si siete veces caes el gusto, la siete veces la levanto, siete veces la levanto, siete veces la levanto, siete veces la levanto, siete veces la levanto, siete veces la levanto, siete veces la levanto, siete veces ¡Siete veces! ¡Le levanto! ¡Le levanto! ¡Ah! Siento candela en eso, siento candela en eso Grite conmigo siete veces ¡Siete veces! ¡Siete veces! ¡Siete veces! Siete veces. Griten ustedes siete veces ¡Le levanto! ¡Le levanto! ¡Le levanto! ¡Ahora va a gritar! Siete veces le levanto, siete veces le levanto. Hoy te levanta el Señor, hoy te levanta el Señor. quiere gritarlo para que el diablo lo escuche que escrito está que no me va a vencer